Queda usted detenida por el delito de complicidad en tráfico de armas. ¿Qué? Quiero que seamos amigas y si no convivimos no lo vamos a lograr. No va a dejar de molestarme nunca. Si no le haces caso, se va a terminar cansando. Carlos y yo estamos juntos de nuevo. Gracias a tu hija. Así que no te sientas muy segura de su cariño. ¿Quién diría, no? Que casándome así, rápido, contigo, voy a encontrar al mejor hombre como esposo. Mamá, ya se iba. ¿Qué caso tiene que lo tengas encerrado en la... Sean todos bienvenidos al nuevo avance de nuestra telenovela favorita perdona nuestros pecados bueno estaremos viendo en esta nueva ocasión veremos que la policía detiene a Irene y la acusa de complicidad luego pasamos a una escena donde podemos ver que Elsa está hablando con Horacio y le dice que ella ha encontrado a un buen esposo él ha sido una persona que ha estado siempre con ella desde que sufrió el accidente hasta el día de hoy siempre ha sido su apoyo bueno y para finalizar este avance, vemos como Clemencia tiene a Andrés, lo tiene atado de mano, lo tiene encerrado en el establo. Entonces podemos ver que Norita se ha percatado que él está allí y le ruega a ella que por favor lo deje en libertad, que lo deje salir. Bueno, esto es lo que veremos en el próximo capítulo de nuestra telenovela favorita. Quisiera saber qué opinas acerca de todo esto que está aconteciendo en nuestra telenovela. Déjenmelo saber en los comentarios. Tomen sus opiniones y nos vemos en el próximo avance. chao.